En este vídeo vamos a explicar para qué sirve el ácido glicólico y cómo introducirlo en nuestra rutina de belleza diaria. Es un ácido derivado de la caña de azúcar. Tiene propiedades extraordinarias y una gran capacidad para penetrar en, en nuestra piel, lo que lo hace un activo de referencia dentro de la cosmética. Como primer beneficio tendríamos que permitir eliminar las manchas de la piel y cicatrices causadas por el acné. Trata las pequeñas arrugas y líneas de expresión, combate la falta de luz con un aspecto saludable y evitar los puntos negros afinando los poros para evitar la aparición de interrupción Para introducirlo en nuestra rutina, lo ideal es ir poco a poco especialmente si cuentas con una piel sensible. Lo más recomendable para empezar a utilizar eh, productos con ácido glicólico sería utilizarlo con productos hidratantes como por ejemplo eh, el ácido hialurónico para proteger nuestra piel Aquí os mostramos la marca de Setterma que es la línea Aglicolic que contiene este ácido, y lo podéis encontrar toda la línea en farmacias.com.